Soy F. San Juan y te doy la bienvenida de nuevo a Activa tu Poder. Eh, hoy lo que te voy a plantear es una de las preguntas más importantes que te harás jamás. que es? ¿Cuáles son las cualidades que deseas expresar con tu vida? ¿En qué, ¿En qué tipo de persona quieres convertirte? ¿Qué es lo que quieres darle al mundo? Es muy posible que no te lo hayas planteado nunca. En general no solemos planteárnoslo y así nos va. importante porque el saber cuál es la persona que quieres ser eh, sienta las bases para que desarrolles tu poder porque te ayuda a construirte como deseas a convertirte en la persona que deseas muchas veces vivimos con nosotros mismos criticándonos constantemente porque no eres porque eres esto porque eres lo otro porque no eres aquello porque te falta lo demás allá criticándonos constantemente somos nuestro peor enemigo eh, ¿Cómo dejar de hacer esto? Yendo a la persona que quieres ser. En ese momento, o sea, liberas una cantidad de energía increíble para hacer cosas. Ya no, no necesitas estarte castigando todo el día, machacando, no. O sea, te pones de acuerdo contigo mismo y a partir de ahí todo fluye mucho más fácilmente. Tu poder uf, crece y se expande. Si llegas a hacer esto, ya me lo contarás. Pero es absolutamente cierto, o sea... Es increíble cómo una cosa tan sencilla puede darnos tantísimo poder. Entonces, mmm, coge papel y boli, es decir, coge un cuaderno. Si vas a hacer el curso, coge un cuaderno para ir eh, recogiendo todo en el mismo sitio de forma que después puedas volver a ello. Eh, si utilizas tu tablet o un ordenador, pues crea una carpeta para guardar estas cosas, ¿vale? Eh, bien, ahora siéntate tranquilamente... Eh, si sueles meditar, coge tu postura de meditación y si no, nada. Siéntate cómodo, bien apoyado, o apoyada, relajada, relajado... Y date un tiempo para pensar qué cualidades deseas desarrollar. Quizá no te resulte sencillo. Muchas veces las cosas más sencillas nos resultan tremendamente complicadas. Para ayudarte, imagina que vas a nacer... Estás con toda madrina. Toda madrina te está planteando cuáles son los regalos que quieres que ella te conceda. Te va a conceder absolutamente todo lo que quieras. Todos los dones, todas las cualidades que desees. Simplemente pídeselos. Vale, pues te dejo con toda la madrina. Luego nos vemos. Un beso.